Bienvenidos a esta clase de contabilidad general 2, como complemento a los temas de estudio que ustedes vienen desarrollando específicamente en los temas de las cuentas activo, de activo, perdón. La, el tema referente para el día de hoy es el estudio de la cuenta caja chica y bancos. Pues bien, como ustedes recordarán, la cuenta caja chica es una cuenta de activo corriente que se crea con la finalidad pues de se crea como un fondo pequeño de dinero para poder cubrir gastos emergentes que no meritan pues la emisión de un cheque ¿no? eh, como ejemplo ustedes podrán observar el asiento contable de caja chica para la creación de este fondo ¿sí? eh, se supone que se va a crear este fondo con 100 dólares previamente pues este fondo ha sido definido en un reglamento interno de la de la, de la entidad y para ello, pues en función de ellos nosotros vamos a realizar la creación de este fondo con este monto. En este caso, como ejemplo, la hemos creado al fondo de caja chica con 100 dólares. ¿sí? Ustedes pueden mirar la cuenta deudora caja chica en el debe pues y bancos a la vez. ¿sí? Es muy conveniente que ustedes, eh, en, bueno, partiendo que Contabilidad General 2 es una asignatura que tiene su base en Contabilidad General 1 el dominio de la dinámica contable en cada una de las cuentas entonces es muy conveniente que ustedes previo al estudio y el manejo de todas estas cuentas contables ustedes hagan una revisión general del plan general de cuentas y la dinámica contable ¿no? seguidamente eh, vamos a, a ver los métodos de reposición para esta cuenta de caja chica ¿no? eh, consideramos dos métodos de reposición el primer método es el método directo pues he citado aquí un claro ejemplo que ustedes pueden mirar las cuentas que intervienen tanto para el debe como para el haber directamente como estamos manejando el método directo pues eh, citamos directamente las cuentas de gasto que se han realizado con este fondo no se ha utilizado para movilización 15 dólares suministros de oficina 10 dólares alimentos y bebidas 10 dólares como ustedes saben en toda compra hay que considera el IVA siempre y cuando graben pues en, en en cada uno de estos rubros no en este caso el IVA se considera únicamente para suministros de oficina y alimentos y bebidas ¿sí? y acreditamos la cuenta bancos por 37.40 o sea directamente hemos cargado al gasto el valor de este de esta reposición si no hemos hecho otra simplemente se desarrolla a través de un solo asiento otro método para llevar a cabo la reposición del fondo de caja chica es el método alterno como ustedes pueden mirar en este método hacemos, utilizamos empleamos dos asientos ¿no? el primer asiento contable en el cual ustedes eh, registran contablemente por los gastos que se han llevado a cabo con este fondo pero en este caso ya no acreditamos la cuenta banco sino la cuenta caja chica por el mismo valor en función del ejemplo anterior igualmente se manejan el mismo ejemplo en los mismos datos ¿sí? eh, en este caso registramos un segundo asiento contable por, eh, que queda de la siguiente manera como ustedes lo pueden mirar caja chica se debita y se acredita a bancos cuál es la diferencia con el método anterior que este a través de este método nosotros podemos llevar un control de los gastos que se realizan a través del manejo a través de, de, de, de de la determinación del saldo de la cuenta caja chica como ustedes pueden mirar pues cuando nosotros llevamos mayoricemos la cuenta caja chica vamos a poder mirar el movimiento que ha tenido esta cuenta y en, sin embargo el método anterior no directamente hacíamos la reposición con cargo a la cuenta bancos en este caso tenemos que manejar estos dos asientos contables continuando con la cuenta bancos eh, bueno así mismo a manera de para recordar banco es una cuenta de activo corriente que representa el dinero disponible que la empresa tiene tanto en cuentas bancarias eh, bien sea de ahorro o bien sean cuentas corrientes ¿no? es conveniente revisar el procedimiento de conciliación bancaria que se, lleva, eh, que, se lleva, que se maneje en esta cuenta contable ¿Qué es la conciliación bancaria es un procedimiento ¿sí? del manejo y del control de todos los movimientos de dinero que se realizan en, en las distintas cuentas bancarias de la empresa ¿sí? básicamente este procedimiento de conciliación nos permite conocer o nos permite conciliar el saldo ¿sí? que manejamos dentro de nuestra empresa a través del libro bancos con el saldo que nos lo entrega que nos lo otorga la institución bancaria a través del estado bancario entonces en esto consiste este procedimiento de conciliación bancaria para una mejor comprensión vamos a mirar el siguiente ejemplo por favor <coughs> bien aquí en primera instancia vamos a partir del libro bancos que la empresa lo va construyendo con, en el día a día aquí les muestro pues este, el detalle de este libro bancos para la empresa mm el banco este, la cuenta es del banco pichincha y tiene los siguientes eh, eh, registros ¿no? desde enero 1 hasta enero 27 como pueden mirar se muestra en primera instancia un saldo inicial <coughs> luego se ha llevado a cabo el, mm, se ha girado un cheque por el pago de arriendo por 200 dólares se ha llevado a cabo el depósito por venta ¿sí? por 550 dólares, así se ha llevado a cabo un pago de publicidad con cheque número 002 por 123, un pago de seguros con cheque 003 por 235 se ha realizado también un depósito a clientes por 1235 se ha llevado a cabo un pago a proveedores según cheque 004 por 2350 dólares también um, se ha realizado el pago de sueldo según cheque 005 por 650 dólares, así como el pago por comisiones según cheque 006 por 180 este documento lo elabora la empresa tienen que tener en cuenta que este es el libro bancos que la empresa lo va construyendo en el día a día según las transacciones que se vayan registrando ¿sí? otro documento que nos permite llevar a cabo este procedimiento de conciliación bancaria es el estado de cuenta bancaria que nos le emite la entidad, de, la institución bancaria. ¿no? En este caso, el Banco del Pichincha nos envía este estado de cuenta y con el cual vamos a contrastar la información que ha sido recabada por la empresa a través del libro bancos. Ustedes pueden observar asimismo todos los registros que ha llevado a cabo el banco. Se parte también de un saldo inicial que no difiere del saldo de nuestra empresa. Se ha registrado también el, cheque, el cobro del cheque 001, asimismo el depuesto en ventas se ha llevado a cabo aquí en el, el banco nos ha registrado un débito por servicios bancarios por 25 dólares aquí también vemos que se ha cobrado el cheque 002 por 132 dólares eh, también el depósito por 1.235 el depósito por 120 se ha llevado a cabo un débito por correo electrónico por 125 se ha registrado el, cheque del, el cobro del cheque 003 así como el cobro del cheque 005 por 650 dólares y finalmente la entidad bancaria nos ha registrado intereses una nota de crédito por intereses ganados por 20 dólares entonces con estos dos documentos con el libro bancos y este estado de cuenta nosotros vamos a proceder a realizar la conciliación bancaria ¿sí? cómo lo hacemos a este procedimiento simplemente de manera de ejemplo voy a iniciar indicando simplemente para que ustedes conozcan por decir, si acá yo en el libro bancos tengo un saldo inicial de 6.515, pues eh, tengo que ir eh, verificando que el, el estado de cuenta bancaria pues también registra ese saldo inicial que efectivamente lo tiene así por 6.515. ¿no? Continuamos verificando, ¿no? Ciertos estos registros. En enero 1 la empresa gira el cheque 001 por 200 dólares. Miramos que el banco igualmente lo ha registrado como cobrado, ¿sí? al cheque 001 por 200 dólares de igual manera el depósito por ventas que la empresa registra por 550 dólares asimismo el banco lo registra por 550 dólares y así sucesivamente vamos nosotros a llevar a cabo esta verificación para poder hacer esta, esta, la, nuestra conciliación bancaria ¿sí? una novedad aquí que se presenta es que por ejemplo aquí el el cheque 002 por pago de publicidad la empresa lo ha registrado, lo ha emitido por 123 dólares sin embargo el banco lo tiene registrado hasta el mismo cheque por un valor de 132 dólares hay una diferencia la empresa lo registra en 123 y el banco lo presenta en 132, entonces nosotros aquí tenemos que asignar un símbolo diferente para nosotros poder en nuestra conciliación ir mirando cómo vamos a registrar estos valores ¿sí? bueno este, de esta forma nosotros procedemos a hacer la conciliación o sea hacemos la verificación en primera instancia una vez que ya hemos verificado y asignado los diferentes símbolos ¿sí? de verificación entre el estado de cuenta bancaria y el libro bancos finalmente damos paso a la elaboración de nuestra conciliación bancaria y nos queda de la siguiente manera. ¿no? este es un formato que lo he propuesto en la guía didáctica es un formato sencillo que nos puede ayudar para hacerlo de una manera más rápida no eh, digo que este es el único formato de hecho estos registros difieren en función de cómo nosotros los contadores los podamos adaptar de mejor forma para poder llevar a cabo este procedimiento finalmente podemos ver aquí la cédula de conciliación bancaria primeramente parto yo de un saldo de libro bancos que ustedes lo miraron era de 4.562 <coughs> rápidamente lo muestro para que ustedes sepan de dónde lo toman aquí tengo 4.562 el saldo que iría de entrada para la conciliación bancaria 4.562 anota las notas de crédito que en este caso tenía una nota de crédito por intereses ganados por 20 dólares y resto las notas de débito no registradas en mi empresa no en este caso son dos servicios bancarios y correo electrónico como lo pudieron ver en el estado de cuenta bancaria la suma de estas dos notas de débito nos da 150 entonces nosotros obtenemos el saldo conciliado según libro bancos en función del, del saldo del libro bancos saldo inicial sumando las notas de crédito y restando las notas de débito y de esta manera obtenemos el saldo conciliado según libro bancos tomamos seguidamente el saldo del estado bancario que en este caso es 7073 como lo pudieron ustedes mirar aquí este es el estado de ban cuenta bancaria Aquí tenemos al final el saldo que es 7.073 lo anotamos aquí en nuestra conciliación restamos los cheques girados y no cobrados es decir los cheques que la empresa giro emitió pero sin embargo no fueron cobrados ¿sí? en la entidad bancaria que tenemos el cheque 004 y el cheque 006 que nos da un total de 2.530 dólares ¿sí? aquí eh, respecto al depósito que también habíamos encontrado que no ha sido registrado lo, tenemos, lo tengo anotado en este lado ¿sí? en, el, en, el, en el lado donde yo estoy conciliando según estado bancario ¿sí? este es un depósito que no ha sido registrado ¿sí? por nuestra empresa seguramente a la contadora, a la auxiliar se le olvidó anotarlo en el libro bancos pero sí asomó aquí en el estado bancario entonces nosotros le hemos anotado este valor aquí si también estamos anotando el valor del cheque la diferencia del cheque 002 que les había mencionado que es de 9 dólares lo manejo en este lado de la conciliación como un crédito a favor por esta diferencia que es de 9 dólares por lo tanto haciendo los cálculos ¿sí? tomando en cuenta este saldo del estado bancario restando los cheques asimismo restando este depuesto no registrado ¿sí? y sumando el crédito a favor por esta diferencia del cheque 002 he llegado a conciliar el saldo entre estos dos libros, ¿no? entre el libro bancos y el saldo de, y el estado de cuenta bancaria hay otras formas también de conciliar rápidamente como para no extenderme mucho en esta clase esta, aquí les muestro otra forma así mismo partimos de los, de los saldos iniciales de los saldos del, tanto del libro bancos como del estado bancario simplemente la diferencia que acá en esta forma es que el depósito yo lo he registrado en la conciliación que estoy haciendo según libro bancos a los 120 los he ubicado acá arriba por lo tanto me da un valor diferente al anterior pero eso no quiere decir que la conciliación está mal efectuada simplemente que luego he, he procedido de otra manera, de una manera diferente el depósito que en la, en la conciliación anterior lo había ubicado en el lado de la conciliación según estado bancario la estoy ubicando únicamente este en el en la establecimiento de, de la conciliación según el libro banco ¿sí? y, de la, y lo demás continúa de la misma forma igualmente el crédito de este cheque, el crédito a favor del cheque 00 lo ubicado aquí pero y por lo tanto el momento de allá que eh, hacemos las operaciones pues llegamos a determinar que se concilian se concilian estos dos valores esta es otra forma también de conciliar, como le he dicho, si bien es cierto, difieren el valor respecto a la conciliación anterior, no está incorrecto. Simplemente es otra forma de ubicar los valores y de proceder eh, con esta, con esta, con este, de realizar este procedimiento de conciliación bancaria. ¿sí? Espero que este ejemplo les haya ayudado a tener más claro cómo se desarrolla esta, este procedimiento de conciliación. Bueno, esto es todo por, por esta ocasión. Muchas gracias.